¿Qué tal, cómo están? Buenos días. Es la una de la tarde en punto, hora del centro de México. Son las dos de la tarde en Cancún, Quintana Roo. Desde donde los saluda un servidor, Fernando Ramírez. Sean bienvenidos a este webinar de la Dirección de Crecimiento de Clubes del Distrito 34, que les trae para ustedes un tema muy ad hoc a esta temporada pero no me refiero al Día de San Valentín, sino que me refiero a la temporada de renovaciones que inició el pasado primero de febrero. Este webinar se titula ¿Cómo mejorar la retención de socios en los clubes? Y ahora voy a platicarles sobre nuestro conferenciante. Es socio Toastmasters desde el año 2017, fue campeón de distrito en el concurso de Table Topics en español en el año 2019 ha sido asistente de calidad en las divisiones A y G, es actor con más de 15 años de experiencia y además ha sido analista electoral, participando en la medición y elaboración de recomendaciones para dos campañas presidenciales, así como una veintena de campañas para gobernador. Me refiero a Felipe Flores Castillo. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Fernando, para mí es un gusto el estar aquí hoy con ustedes, platicando un poco acerca de la experiencia respecto a la retención de socios, que efectivamente es algo muy importante en particular en esta temporada. Exactamente. Igualmente para todos nosotros es de vital importancia. Y antes de cederte la palabra, quiero hacer un aviso para todos. Este webinar lo estamos grabando. A partir de mañana lo van a tener disponible en el canal de YouTube del distrito Toastmasters D34. Y también avisarles si tienen alguna pregunta, por favor, utilicen en el navegador de Zoom el apartado que dice preguntas y respuestas. No vayan a utilizar el chat. Por favor, el apartado de preguntas y respuestas, si el navegador de Zoom lo tienen en inglés, lo van a identificar como Q&A. Una vez eh, dadas estas aclaraciones, y por supuesto las preguntas las va a responder Felipe al final, una vez hechas las aclaraciones, Felipe, pongo en silencio mi micrófono, igual mi cámara, y el escenario virtual es tuyo. Adelante. Excelente Fer, muchísimas gracias y por supuesto es para mí, reitero, un placer el estar acompañándolos el día de hoy, compartiendo un poco acerca de mi experiencia de cómo mejorar la retención de socios en los clubes. Nos queda claro que en esta temporada no solamente tenemos el reto de lograr esta retención o reinscripción de los socios para ciertas metas en cuanto a membresía, sino que ahí afuera tenemos un reto todavía mayúsculo, todavía mayor, por, las, por la situación que ya todos conocemos. No hace falta reiterarlo, pero es algo importante el hecho de que sabemos que allá afuera están pasando cosas que de alguna u otra manera están afectando en esta situación. Entonces, para comenzar, quisiera que nos remontáramos a aquella ocasión en la cual nosotros por primera vez entramos a un club de Toastmasters. Fuimos invitados, tal, fuimos invitados tal vez por una persona o posiblemente encontramos en la web haciendo alguna búsqueda cursos de oratoria, curso de hablar en público, quiero mejorar mi comunicación, posiblemente también el tema del liderazgo y entonces llegamos a una nueva sesión. Así es como llegan los socios. Recordemos que cada socio que ingresa a nuestro club es porque viene lleno de dudas, pero también de expectativas. Y en general, el reto que ellos se plantean es el hablar en público. No todos, posiblemente algunos quieren mejorar las habilidades que ya tienen. Otros, tal vez quieren perder el miedo o el pánico, el pavor a enfrentarse a una audiencia. Algunos de ellos también, por supuesto, que desarrollarán su estilo de liderazgo. Sin embargo, me voy con esta primera idea. El gran reto de la mayoría de nuestros socios es hablar en público. Eso es lo que queremos desarrollar. Eso es lo que la mayoría venimos a aprender. Los socios nos inscribimos, empezamos a asistir a nuestras sesiones y de pronto nos damos cuenta que la realidad es otra. Sí, efectivamente ya aprendimos a hablar, ya nos estamos soltando, como coloquialmente se dice. Sin embargo, nos damos cuenta que el verdadero reto no es hablar en público. El verdadero reto en ocasiones es tener público. Y justamente para ello es que es este webinar. Este webinar tiene que ver con eso porque podrás estar presentando un maravilloso discurso, podrás haberlo preparado, podrás tener todos los elementos que se requieren para ser un buen orador. Pero si no tienes público, eso no necesariamente funciona de la manera adecuada. Por lo tanto, hoy vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo podemos hacer que los clubes apoyen a los socios en este camino de tener un público? tener una audiencia. Y eso se logra evidentemente con una buena membresía. Recordemos que el tema de membresía incluye dos cosas. Uno, que es el que nos compete en esta ocasión, que tiene que ver con la retención de los socios. Y a esto a lo que me refiero es que los socios que ya están se reinscriban en la próxima eh, temporada como tal de renovación. que eh, En este caso comienza el, el, el nuevo periodo en abril, pero sabemos que ya están abiertas las reinscripciones, aunque también, por supuesto, que el tema de membresía involucra el captar a nuevos socios. Insisto y reitero, hoy me voy a enfocar en lo que es la retención de los socios que ya están activos. Muy bien, regreso a la idea original. Cuando el socio ingresa a una sesión en Toastmasters o a un club en Toastmasters, él se quiere desarrollar. Desarrollar diferentes habilidades. Por lo tanto, ahí va la primera de cuatro sugerencias puntuales o cuatro temas que tenemos que estar revisando en cuanto a la retención de los socios. Número uno, la satisfacción del socio. Y aquí es clásica la pregunta: ¿Encontró lo que buscaba? Cuando nosotros vamos a un supermercado, es clásico que nos hagan esta pregunta: ¿Encontró lo que buscaba? ¿Y a qué es a lo que yo me refiero? Si nosotros pagamos una, mem una membresía en un gimnasio, una suscripción a cierto canal de internet o a cierta compañía de internet, de teléfono celular o cualquier otra, ¿cómo es o por qué tendríamos que renovar esta suscripción o esta membresía? ¿Por qué se haría? De entrada, porque encontré lo que yo buscaba. Y a eso es a lo que quiero ir. Independientemente de que no tengamos que ver a nuestros socios como clientes, eventualmente sí tenemos que pensar como un empresario, un emprendedor. ¿A qué es a lo que me refiero? Si yo no le ofrezco a los socios, y me refiero yo como club, no le ofrezco a los socios lo que ellos están buscando, pues difícilmente van a querer renovar su membresía, cuando menos contigo porque posiblemente sí lo hagan con otro club. Entonces, ¿qué elementos son los que yo considero importantes o relevantes en esta tarea para lograr una satisfacción del socio? Con esto quiero comentar rápidamente que en particular he estado, he estado en, en mi trayectoria en Toastmasters, he estado en tres clubes, sin embargo en dos de ellos he tenido participación en cuanto a las decisiones por parte del comité. Uno de ellos fue el Club Reforma y otro de ellos es el Club Dr. Causa Gildardo Avendaño. En estos dos clubes, en la época en la que yo he estado, normalmente hemos tenido más de 25 socios activos en, en cada temporada. De hecho, en Club Reforma llegamos a tener por ahí de 35. ¿Y esto por qué se lograba? Porque los socios encontraban lo que buscaban en general, podríamos decir eso. ¿A qué es a lo que me refiero? Número uno, experiencia. Y me refiero a varias cosas con todo lo que engloba la palabra experiencia. Número uno, sí, aprender de otros socios. Es importante que los clubes tengan socios que ya tengan experiencia. Esto... Posiblemente sea complicado para los clubes nuevos, me van a decir, oye Felipe, pero pues es que, pues si apenas estamos empezando, tenemos un mes de habernos constituido, ¿cómo me vas a pedir que tengamos socios con experiencia? Recordemos que dentro de lo malo que nos arrojó esta pandemia, tenemos algo muy positivo y una ventaja enorme contra otras temporadas, contra otras épocas, y es justamente la virtualidad. Actualmente podemos pedirle a otros socios de otros clubes que nos apoyen en ciertos roles de liderazgo o de evaluación, por supuesto, para que podamos conocer nosotros otros estilos de evaluación, otros estilos de oratoria, incluso otros estilos de evaluación gramatical, de evaluación general, de muletillas o de tiempo, que son los roles que comúnmente tiene una sesión en Toastmasters. Es importante que podamos obtener esta experiencia de diferentes socios. Y ojo, no nos quedemos con uno solo. Tenemos que estar buscando, tenemos que estar innovando y siempre mantener fresco cada uno de los... o cada una de las experiencias que te da una sesión de club. Experiencia, que la experiencia que obtenga el socio sea de otros socios. Número uno... Número dos, que él mismo tenga una buena experiencia al momento de recibir buenas evaluaciones. Y con recibir buenas evaluaciones, no me refiero solamente a que sean evaluaciones amables, porque a veces esto se confunde. Por supuesto que tienen que ser amables, pero no solamente eso. En algunas sesiones he visto que los socios solamente... Bueno, alguna evaluación. Dicen, sí, bravo, excelente, muy bien, maravilloso. Eh, te reto a que sigas presentando más proyectos. Y entonces esa, esa, ese tipo de evaluación tampoco le apoya al socio a construirse o a retarse para ir más allá. Una buena evaluación y eso me quiero ir a, eh, a los webinars que ya se han dado respecto a cómo dar, una buena evaluación. Les invito a que, por supuesto, los visiten. Pero tiene el, el socio, o sea, lo importante es que el socio reciba buenas evaluaciones. ¿Para qué? Para mejorar también en cuanto a su desarrollo. ¿Para qué? Para lograr un avance palpable. ¿Y un avance palpable a qué es a lo que me refiero? El avance palpable es del mismo socio, que él mismo vea, que realmente está avanzando, que realmente está perdiendo el miedo a hablar en público, que ya tuvo más experiencia, que ya tiene más elementos en determinado momento para enfrentarse a una audiencia. Personalmente he visto casos de socios que ingresan, no es miedo, no es temor, es pánico escénico. Y eso es maravilloso porque veo cómo es que se van desarrollando y cuando ellos se desarrollan, por supuesto que el reinscribirse es solamente un trámite porque saben que están avanzando. Entonces es muy importante el tema de la experiencia que tenga el socio. Ahora bien, con base también pensando en la experiencia, tiene que ver con la organización. La organización desde el tema de las agendas. Una agenda que tenga lo más básico, una buena ortografía, que los nombres de las personas que estén en esta agenda estén correctos, que no les cambien de apellido, que no les confundan el nombre, cuidar los errores de dedo clásicos. Hay que tener conciencia de qué es la agenda. De alguna manera es como nuestra carta o nuestra tarjeta de presentación del club. Entonces hay que cuidar las agendas. Independientemente de que cada club tiene su temperamento, no puedo decir su personalidad, estaría mal dicho, pero sí tienen cada uno su temperamento y se vale que cada club tenga particularidades en sus agendas, pero no olvidar que debe de ser una agenda adecuada, profesional. Número dos, que también tiene que ser profesional, las agendas, por, perdón, las sesiones, por supuesto. Cuando una sesión es profesional, se nota, no solamente en el tema de los oradores, sino de los evaluadores, que todo esté perfectamente establecido. Por supuesto que cuando entramos a Zoom, hubo varios retos. Eso es obvio. Es obvio cada uno de, de los retos que, que estamos teniendo por manejar una nueva plataforma. Sin embargo, tenemos que ubicar que cada una de nuestras sesiones tiene que ser eso, profesional. Y a qué es a lo que me refiero. Me ha tocado ver casos en los que, sobre todo a nivel presencial, eso parecía el salón de la secundaria, y muchos sabrán de lo que hablo. No significa que todas, que todas las sesiones deban de ser serias, nuevamente, cada club tiene su propio temperamento, pero sí cuidar que eso no se convierta en algo fuera de control, en una sesión fuera de control, en donde solamente vamos a... Sí se vale divertirse, pero no estar bromeando todo el tiempo y que se pierda esta seriedad de que es una sesión de Toastmasters. Insisto, cada club tiene su temperamento y habrá sesiones más serias o más protocolarias que otras. Y está bien, hay clubes universitarios, hay clubes más juveniles, hay clubes con un mayor arraigo en cuanto a los valores o en cuanto al conservadurismo en determinado momento. Y está bien, solamente cuidemos que todas las sesiones en su diferente gama de colores sean profesionales. Y la improvisación, la improvisación que solamente ocurra al momento de la sección de table topics. Evidentemente siempre van a haber cambios de último minuto, eso es algo normal, pero hasta en esos cambios debe de verse profesional el club al momento de corregir o adaptar la agenda. Entonces eso es muy importante. Finalmente, en este punto, ambiente interno, el ambiente interno de un club. Efectivamente, hay clubes con sesiones un poco más formales, hay clubes con sesiones un poco más casuales, incluso hay clubes que... De una sesión a otra, siempre son sesiones temáticas. Y hoy vamos a hablar de astronomía y la siguiente sesión vamos a hablar de física y la próxima de filosofía. Está bien, qué maravilla. El tema es encontrar el ambiente adecuado, propicio para que tú les ofrezcas a los socios o como club le ofrezcas a los socios una experiencia correcta. Un error muy común es que, por ejemplo, existe un, algún club que ya tiene un ambiente muy cálido, muy amable, muy ligero, por así decirlo. Llegan socios de otros clubes que son un poco más formales. Insisto, cada, cada uno está maravilloso. Pero entonces quieren cambiar el club a como ellos lo perciben adecuado. Y este ambiente puede cambiar. Y lo que ahí puede ocurrir es que los socios que ya estaban cómodos que ya estaban, que les agradaba ese club, los puedes llegar a perder. Recordemos que el tema central de hoy es retención de socios. Y aquí en particular estoy ofreciendo elementos que implican una retención de socios. ¿A qué me refiero? Que los socios se sientan cómodos, se sientan satisfechos con lo que están teniendo como experiencia Toastmasters. Eso es lo importante. Entonces, hay que cuidar todas estas, todos estos puntos. Aprovecho para reiterarles que pueden hacer sus preguntas, por supuesto, en la barra eh, o en, en, la, en la opción de preguntas y respuestas. Y al final, junto con el, eh, nuestro moderador del webinar, Fernando Serranía, vamos a estar respondiendo a todas las preguntas que tengan para que evidentemente esto sea una experiencia completa. Paso entonces al segundo punto. Reitero antes que otra cosa, esto fue satisfacción del socio y quere, quiero que nos quedemos con esta imagen. El socio encontró lo que buscaba. Hay que revisar eso en cada uno de nuestros clubes. Siguiente, comunidad Toastmasters. Te lo digo como amigo. Te lo digo como amigo. ¿Y a qué es a lo que me refiero? Hay que hacer comunidad con los demás socios. Sí, por supuesto, en nuestro club, pero incluso con otros clubes, con los clubes de nuestra área, con los clubes de nuestra división, con los clubes de nuestro distrito o de otros distritos. Reitero, aprovechemos la virtualidad. Estas semanas, para mí ha sido maravilloso el visitar clubes, no solamente en Ciudad de México, sino en el Estado de México, en Oaxaca, en Puebla, en Cuernavaca, en, Gua en Jalisco. Entonces... Es una maravilla. Por supuesto, recibir socios de otros, de otros clubes es encantador, es una maravilla y es una ventaja que nos está ofreciendo esta virtualidad. No hay mal que por bien no venga, por ahí dicen. Entonces, aprovechemos justamente que tenemos esto para crear lazos de amistad, para crear una comunidad. Si tuvieras una noche libre, imagínate que no estamos en pandemia, imagínate que estás en tu oficina trabajando un martes, un jueves, un miércoles, terminas de trabajar, tienes una noche libre, ¿a dónde irías? ¿A dónde te gustaría ir más? ¿A una junta de negocios o a una reunión con amigos? Creo que la respuesta es lógica. Habrá personas que son demasiado emprendedoras y te van a decir a una junta de negocios. Sin embargo, ¿a qué es a lo que voy en este momento? En una junta de negocios, el único vínculo que los une es... El negocio mismo. Es como, por ejemplo, cuando existen estas eh, dinámicas en las empresas de fin de año en las cuales tienes que formar equipo con Juanita, la de contabilidad, con Pedro, el de recursos humanos y tal vez con María, la de cobranza. Y el único vínculo que te une a ellos, pues es que ustedes están en el equipo número cuatro, pero no hay nada más allá. Entonces, en determinado momento es hasta incómodo, oh, ya tengo que ir a otra junta del equipo 4 para ver qué es lo que tenemos que hacer para Navidad, alguna dinámica en la cual me voy a tener que disfrazar de payaso. Si nosotros vemos a nuestro club solamente como eso, como un, pues lo único que nos une es que somos del club oradores exitosos, no va a pasar nada más, no va a pasar nada más allá. Y entonces, pues el jueves los socios va a ser así, ah, pues sí, ya nos toca ir otra vez a la sesión de oradores exitosos. O, por ejemplo, en determinado momento, si ya y, y no, nos va a ser fácil cancelar, nos va a ser fácil. ¿Saben qué? Ya, este pues es que no terminé mi proyecto a tiempo. Mejor para la siguiente, ¿no? Este, me, me pueden reagendar. O para el tema gramatical, ay, pues, este, ay, pero qué flojera estar ahí. O sea, nada más voy a estar haciendo lo gramatical. Y es a qué es a lo que voy. Es mucho mejor ir a una reunión con amigos. Cuando nosotros creamos un vínculo con cada uno de los socios, esto se hace demasiada diferencia. Es evidente que si yo estoy trabajando todo el día... Y en la noche tengo un momento de esparcimiento, sí de aprendizaje, pero también de esparcimiento, de compartir con mis amigos, lo voy a hacer con todo el gusto del mundo. Y ahí voy a estar el martes y posiblemente si hay alguna junta o lo que sea el jueves, también voy a estar ahí y vamos a conectar, posiblemente salir un sábado, salir un domingo, insisto, estoy hablando en temas no de pandemia o en época no pandémica, pero eso ya se convierte en algo grato, ya es maravilloso asistir a un club. Cuando nosotros fomentamos estos vínculos es cuando hacemos comunidad. Comunidad viene de, viene de común. Tener algo en común más allá de solamente formar parte de un club. Es ahí cuando ya estamos entre amigos, divirtiéndonos, aprendiendo, creciendo. Y lo más interesante es que aquí ya te unen diferentes cosas. Te une la amistad, el afecto, el cariño. Ya conoces a la otra persona más allá de lo que esta persona se pueda presentar en sus rompehielos, porque ya platicaste con él, posiblemente con ella, ya fuiste a lo mejor a cenar, fueron incluso, salieron a la marquesa, salieron a, bueno, a alguna zona turística cercana a la ciudad, insisto en tema de no pandemia, posiblemente hicieron una fiesta virtual en este momento, se quedaron a algo que se les conoce en general como los after toast que es después de la sesión de Toastmasters, aquí nos quedamos todavía más tiempo. Y eso sucede en varios clubes y es maravilloso. Yo me he desconectado de sesiones a la medianoche porque nos quedamos platicando, nos quedamos divirtiéndonos y nos quedamos ahí embelezados. Porque eso es una comunidad. No significa que te tienes que quedar siempre hasta la medianoche. No, por supuesto que no. Y la sesión tiene que terminar en tiempo. Pero a lo que yo voy es entregarte más a los socios por el mero gusto de hacerlo eso cuando logras eso evidentemente una reinscripción va a ser algo muy natural y lo que se plantea aquí es que estas reinscripciones se den de manera natural que no sea que sea solamente un mero trámite es decir que no sea algo con lo cual tengas que batallar algo importante aquí error común ¿Te acuerdas de tus socios solamente en época de renovación? Y eso es un error garrafal. Hay que estar al pendiente de los socios todo el tiempo. Y ojo, reitero y básicamente con este rubro, no solamente de los socios, de los amigos. ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Cómo te puedo apoyar? En temas de pandemia, ¿qué tal te ha ido? Posiblemente ahí puedas entender que las personas ya no están, o perdieron su trabajo, o no es, ya no están recibiendo la remuneración económica que normalmente recibían. Eso difícilmente te lo van a compartir si no son tus amigos. Por eso es que reitero, la amistad, ese vínculo es muy importante al momento de generar una comunidad dentro, dentro de tu club. Entonces, eso es lo que implica el te lo digo como amigo. Reinscríbete, te lo digo como amigo. Siguiente. Opciones de pago o financiamiento. Muy bonito, muy bonito, todo estuvo muy bonito, pero no me alcanza. Es cierto y a veces va a suceder y más en esta época, lo reitero. Sin embargo, Voy a, no quiero decir que a los socios o que va a haber socios a los que no les va a alcanzar. Quiero plantearlo de otra manera. Va a haber socios a los cuales les va a costar un poco más de trabajo el poder cubrir una membresía. Y eso sucede, eso pasa. Entonces, nosotros tenemos que adelantarnos como presidentes, como vicepresidentes de afiliación, como parte del comité, tenemos que adelantarnos. En este momento ya tenemos encima, bueno, ya estamos en la, en la época de renovación, pero recordemos que el, el, la renovación son 45 dólares, 7.5 dólares al mes. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría si hacemos una campaña de pagos por parte de la vicepresidencia de filiación o de tesorería? Y a qué es a lo que me refiero. Evitar que las únicas campañas sean las electorales. Y miren que yo soy analista electoral, pero podemos hacer campañas de pago para que los socios se reinscriban de mucho mejor manera. ¿A qué es a lo que me refiero? Estamos, vamos a asumir que ya terminó esta campaña de renovación, estamos en abril, ¿y qué pasaría si al socio a partir de abril yo le cobro 150 pesos mensuales como parte de su renovación. que son esos 150 pesos mensuales? Son 7.5 dólares mensuales, que es lo que le costaría el renovarse por cada mes. Recordemos, reitero, la renovación son 45 dólares, entre 6 son 7.5, 150 pesos mensuales. Si yo en abril le cobro esos 150 pesos, en mayo también, en junio, en julio, en agosto, y ya para septiembre, pues ya tengo el los 900 pesos completos o lo que sea, dependiendo el tipo de cambio. Pero ya va a ser un, un, un avance, ya al, al socio no le va a pesar tanto el eh, digamos aportar de un solo golpe los 900 pesos, que insisto, no es algo oneroso, eso es una realidad, pero pues hay personas a las cuales no les favorece la economía en estos momentos y reitero que les puede costar mucho más trabajo el pagar una renovación de lo que sea, incluyendo, por supuesto, una organización como Toastmasters en determinado momento. Entonces, hay que apoyar a los socios a prevenir. De hecho, muchas veces, y aquí es donde baso esta, esta idea, cuando las tiendas, las grandes tiendas o empresas quieren captar más socios, ponen campañas de seis meses sin intereses. Y eso es muy bueno, es decir, tiene bastantes, eh, tiene bastantes beneficios y tiene bastante recepción en los clientes en ese, en ese momento o bajo ese contexto. ¿Por qué no hacemos algo similar? Seis meses sin intereses, pero por adelantado. Ahí te estoy cobrando, insisto, 150 pesos mensuales y al final yo ya tengo como vicepresidente de afiliación, bueno, como tesorero técnicamente hablando, pero la campaña va desde afiliación, el hecho de tener todo el, el dinero completo. Entonces, ahí está afiliación. Y tesorería. Ahora, apoyos y patrocinios. No me refiero a que los patrocinios vengan de alguna empresa externa, ni mucho menos. No va por ahí. Algún grupo de socios, es decir, entre tres socios, por ejemplo, se pueden juntar para apoyar a un cuarto socio. Porque saben que, pues, este socio le está pasando complicada, le está pasando mal. Y se pueden unir para apoyarlo, ya sea que entre ellos tres organicen alguna rifa o lo apoyen a organizar alguna tanda. Yo qué sé, existen diferentes formas de lograrlo. E incluso conozco personas, por respeto a ellos, no voy a decir sus nombres, pero conozco personas que han patrocinado, por así decirlo, o becado, si así lo queremos llamar, la inscripción de otros socios. Porque en Toastmasters es común encontrar personas que les gusta apoyar a los demás. De alguna manera está inmerso en nuestro ADN, el servicio a la comunidad, el servicio a otras personas. Entonces, hay, hay, hay socios que amablemente pueden desembolsar un poco más de su dinero para pagarle la membresía a otras personas. Yo lo he visto. Pero, insisto, no necesito o no necesitan encontrar a personas que, que así lo hagan. Puede, puede ocurrir, puede suceder, sino solamente... Encontrar a aquellos socios que se puedan mover para apoyar a quién. No a un socio, a un amigo. A un amigo porque sabemos que este amigo está en situación complicada. Aprovecho para agradecer públicamente a cuatro personas que me apoyaron el año pasado justamente en esto, que fue uno de mis momentos económicos más complicados. Y Cusberto Cortés, director de la División H, Erani García, directora de la División G, Arturo Obri, director de crecimiento de clubes, y, y Antonio Quijas, me han apoyado para que pueda seguir en este trayecto de Toastmasters. Y realmente les agradezco, porque efectivamente como actor de teatro sabemos que la pandemia nos golpeó demasiado, y justamente esto es lo que les vengo a compartir, experiencia, yo sigo aquí gracias a ellos. Gracias a que me apoyaron para seguir aquí. Y créanme, créanme que genera muy buenos resultados. Apoya. Apoya a la misión de Toastmasters International. Somos más que un numerito. Y a qué es a lo que me refiero con esto. La misión de Toastmasters International... Está aquí en inglés, sin embargo, lo voy a, voy a leer solamente la traducción. Empoderamos personas para que se conviertan en comunicadores y líderes más efectivos. Apoya a que esa misión sea un hecho. ¿Cómo podemos apoyar a Toastmasters en esta misión? Pues justamente ubicando que los socios se sigan desarrollando como comunicadores y como líderes. Cuando nosotros le damos la vuelta a la moneda y vemos que no solamente, los no solamente los socios son números, no es el número 20 de mi club para lograr el club distinguido, no es el número 8 para que mi club se considere como renovado. Es la oportunidad que yo le ofrezco a este socio, bueno no yo, sino es la oportunidad que el socio tiene para seguirse desarrollando para seguir creciendo. Cuando nosotros entendemos que el hecho de que tú te reinscribas, de que tu socio, te estés reinscribiendo, es algo por tu beneficio, más allá del beneficio que pueda o no tener el club, reitero que así es como se hace esto de manera más natural. Cuando yo sé que esta reinscripción la hago porque te estoy apoyando, en tu camino de comunicador y de líder. Cuando estoy yéndome con la misión de Toastmasters International, ahí es donde toda la perspectiva cambia. Ahí es donde te apoyo entonces para que, para que puedas renovar, para que puedas seguir con nosotros. Cuando estamos ya como amigos, en ese momento es cuando cambia el chip por así decirlo, cambia la idea, le das la vuelta a la moneda, das la vuelta a la página y entiendes que la época de renovación es eso, es una época de refrendar la idea o el compromiso que tienes con cada uno de tus socios para que ellos se sigan desarrollando. A manera de resumen, ¿cómo mejorar la retención de los socios? Número uno, cuida la satisfacción de ellos. ¿Encontró lo que buscaba? Asegúrate de que encuentre lo que busca. Él busca su desarrollo. Ella busca perder el miedo a hablar en público. Procura, asegúrate que tu club le dé esa experiencia. Número dos, conoce a tus socios. Hazlos tus amigos. Reinscríbete. Te lo digo como amigo, te conozco, sé que esto te va a apoyar para tu carrera profesional, para temas con tu pareja, incluso con tu familia, en tus inseguridades, ya te conozco, reinscríbete. Número tres, genera diferentes planes de pagos, campañas, que puedan hacer entre el vicepresidente de afiliación, entre tesorería, pero también entre diferentes socios que se junten, que se unan, para apoyar a otro amigo. Evita el sí, me gusta, pero no tengo dinero, pero no me alcanza, pero me cuesta trabajo. Insisto, varias personas en este momento están o estamos pasándola complicado, pero siempre podemos apoyar a otras personas. De hecho, afortunadamente este año ya me tocó apoyar a otra persona y eso fue una... Gratitud, bastante importante, bastante real. Hagámoslo, hagámoslo. Apoyemos a otros socios que, que hoy están necesitando de este, de este apapacho, porque sabemos que lo necesitamos. Y número cuatro, apoya a la misión de Toastmasters. Somos más que un numerito. No pienses en tus compañeros de club como es que necesito que tú te inscribas porque tú eres mi número 20, tú eres mi número 8, Contigo logro mi crecimiento de cinco socios. No va por ahí. Entendamos que el hecho de que el socio, de que tu amigo se reinscriba, es para que crezca ese socio, para que siga en este desarrollo como comunicador y como líder. Hoy estamos a un día del 14 de febrero. Y reitero que la mejor forma de retener a socios en los clubes es haciéndolos tus amigos, es siendo amigos de ellos. Refrendemos esta amistad en Toastmasters, refrendemos el hacer comunidad en Toastmasters, tener cosas en común y entonces sí hacer que cada vez más tengamos mejores comunicadores y mejores líderes. Fernando, te doy la Uy, palabra. Gracias, Felipe, muy amable. Muy interesante la plática, además muy conmovedora. Creo que esta es una buena forma de empatizar más con la gente cuando abrimos nuestro corazón a los demás. Eh, te felicito mucho, Felipe, me gustó mucho tu presentación. Y ahora llega el momento de que si alguien tiene una pregunta, por favor, les reitero la invitación para que por favor, en el apartado de preguntas y respuestas, nos eh, hagan la pregunta. Bien, eh, un favor Felipe, mientras nos puedes compartir con respecto a cómo te pueden contactar, qué es lo que pueden obtener de ti, por favor, veo ahí tus datos. Con todo gusto, ahí están mis datos de contacto, yo estoy como tal en la división A y en la división G, soy asistente de calidad en estos clubes, en, bueno en estas divisiones, apoyando a los clubes en temas de calidad, mi correo electrónico, asistoalteatro@gmail.com, evidentemente como actor, pues ahí está mi correo, asistoalteatro@gmail.com. cuando termine la pandemia, por favor asistan al teatro, pero ahí me pueden contactar, ahí me pueden contactar, o directamente en mi celular, estoy en varios chats, por supuesto mi celular está abierto, les sugiero que sea vía WhatsApp, 55-2095-9333 repito 55 20 95 93 33 o asistoalteatro@gmail.com perfecto muchas gracias Felipe por la información y estoy revisando el apartado de preguntas y respuestas no veo ninguna puede ser esto entonces señal de que no hubo ninguna duda sobre la presentación que nos acabas de hacer considero que es una información muy importante muy valiosa hay nuevas ideas porque precisamente esta época de pandemia movió mucho la forma en la que manejábamos nuestra dinámica anteriormente. Sin embargo, creo que alternativas las hay y pretextos no los hay para seguir siendo socios y pertenecer a esta organización. Muy bien, y déjame ver, ya parece que hay una pregunta. Bien, es de Mario Sánchez. Eh, bueno, solamente agradece las, eh, pre la presentación. Y los consejos y te envía saludos, Felipe. Bien, pues eh, no habiendo más pregunta, con esto damos por terminado este webinar. Felipe, ¿algún mensaje final antes de despedir esta transmisión? Con todo gusto. Por ahí creo que ya estoy viendo una a una, ver, pregunta sí, a ver, hay una segunda eh, Sí, es de Ernesto Young. Dice: si un socio se renovó para todo un periodo. Pago los 45 dólares, ¿a partir de cuándo le toman su renovación? Con todo gusto. Ernesto, esta es una excelente pregunta porque a veces existe esa duda. En este momento nosotros ya podemos renovar, sin embargo, estamos en febrero y la renovación, como tal, comienza a partir de, o los meses de la renovación comienzan en abril, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre entonces a veces se tiene esta duda oye si yo hago mi renovación en febrero pues me van a empezar a contar a partir de febrero a partir de marzo o a partir del mes que toca la respuesta es la renovación va a partir de abril es decir a pesar de que tú lo pagues en febrero la renovación corre a partir de abril esos 45 dólares abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre existen diversas campañas eh, o exist existen campañas de renovación justamente de crecimiento por renovaciones anticipadas. Entonces los clubes o algunos clubes pueden hacerse acreedores a diferentes listones, premios, reconocimientos por tener socios renovados. Aprovecho para decir que es un club renovado. Un club renovado es aquel que logra ocho socios renovados ocho socios renovados, donde tres deben de ser, cuando menos tres deben de ser renovación y los otros cinco pueden ser socios nuevos en determinado momento, pero al menos tres en versión de renovación. Entonces, esa sería la respuesta. Reitero, Ernesto, es a partir de abril, cuando se toma los meses de la renovación, a pesar de que tú lo hagas en febrero. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Tenemos ahora otra pregunta de Connie Hernández. Dice, ¿existe alguna encuesta en la que se pueda saber qué, qué, qué es lo que realmente busca el socio? Maravilloso, Connie. Hasta donde yo ubico no existe, o no tengo conocimiento de una encuesta que ya se haya hecho. Sin embargo, en lo que no se ha hecho, existe la oportunidad de innovar y de hacerlo. Sería muy interesante hacer justamente una encuesta en, en algún club o en determinado momento en el área o en la división, depende de, de, de cada persona, para saber qué es lo que buscan los socios, qué es lo que más están buscando y sobre todo si lo están encontrando. Entonces, te abro la invitación a que, o, o abro la invitación en general a cada uno de, de los socios que nos escuchan en sus diferentes puestos de liderazgo a nivel club, área, división que puedan hacer esta encuesta para saber qué es lo que buscan los socios, si lo están obteniendo, en dónde están fallando, bueno, dónde hay es, están estas áreas de oportunidad, para poder justamente solventar esta necesidad que tienen los socios y saber que están satisfechos, que sí están encontrando lo que buscaban. Aunque, te comento también otra parte, cuando tú conoces a tus socios, cuando tú conoces a tus amigos, ya va sabiendo de alguna manera, de manera natural, si realmente están cómodos y si realmente están encontrando lo que buscaban. Nuevamente, lo podemos hacer vía institucional, por ejemplo, a nivel área, división, eh, para conocer a eh, lo que está buscando cada uno de los socios, pero también lo podemos hacer de manera personal. No necesito tener una encuesta para yo platicar con mis amigos, y preguntarles cómo se están sintiendo. Entonces, existen esas dos opciones. Una encuesta, insisto, es una excelente herramienta, pero no sustituye totalmente a la parte personal. Gracias, Connie, por esa pregunta. Muchas gracias, Felipe. También, bueno, en el chat hay una pregunta. Esta dice, ¿cómo podemos cerrar cuando te dicen espéreme para después? Gracias, eh, Fernando. Mira. El, el llamado el, el, en ventas es algo que se conoce como el llamado a la acción y en determinado momento el miedo a perder. Eh, eso ya tiene que ver con un poco de técnica de ventas más agresivo, pero no necesariamente es malo cuando te dicen, déjame lo pienso, luego te aviso, luego te llamo. ¿A qué es a lo que yo me refiero? Existen socios o prospectos de socios sobre todo ahora en este tema virtual, que van a una sesión a un club y después van a, van a otro club y después van a otro club y eso es maravilloso, porque entonces van a encontrar el club que mejor se adapte a sus necesidades. De hecho, la invitación sería visita otros clubes. A mí de qué me sirve, o sea, sí me sirve en cuanto a números, pero nuevamente vámonos más allá de los números. ¿De qué me sirve como club tener a un socio que a lo mejor no empata directamente? con el temperamento de mi club, o lo, con lo que yo le puedo ofrecer, o incluso con mi horario. A lo mejor, eh, si yo sesiono los sábados, pues a esta persona a lo mejor le va mejor le, le, le, le favorecen más sesionar en las noches entre semana. Entonces, está bien que vea otros clubes y que tome la mejor decisión para él. Nuevamente, veamos por los socios más allá de ver por nuestros clubes. Número uno. Número dos. Cuando nosotros hay, hay, hay que hacer este, este cambio de mentalidad, que es muy interesante, entender que la ventaja y el beneficio es para él. Espérame tantito, maravilloso. Te espero solamente, pues aquí está, aquí está lo que necesitas para crecer. Conoce también a tus prospectos, ¿por qué les interesaría unirte? Está bien, te, te espero, pero te reitero que aquí vas a encontrar los elementos que necesitas para desenvolverte adecuadamente en tu trabajo, para desenvolverte adecuadamente en las presentaciones que tienes con tus clientes. Aquí nos vemos. Reiterar que aquí está la oportunidad para ellos. E independientemente de ellos cuando eh, independientemente de ello cuando te digan espérame un momento, sí con todo gusto, pero no pierdas el contacto, no dejes que se enfríe el contacto con tus prospectos. Mándales invitaciones, por supuesto, pide, o sea, tienes que avisarles, pedirles permiso para que no hagas lo que ahora se conoce como un spam o un acoso virtual en determinado momento. Entendiendo el acoso no en temas eh, como normalmente nos lo plantean, sino a que estamos recibiendo, y recibiendo y recibiendo mensajes. No, lo puedes invitar a uno de estos chats de WhatsApp que son de amigos, ¿no? amigos de o los chats open que les llaman, en donde pueden estar viendo que Toastmasters es más allá de un club, es estar en otros clubes, es apoyarnos, es tener sesiones por fuera, es tener sesiones temáticas. Entonces, cuando ellos están en contacto con todas las actividades que involucra Toastmasters, es más fácil que eventualmente se unan. Y habrá, habrá personas que nunca entran a la organización. Está bien, es cada uno de ellos su decisión. O sea, tampoco, tampoco los podemos obligar y tampoco... Pretendamos que todos los que todas las personas se unan, pero insisto, es ofrecerles los elementos para que ellos se inscriban y en determinado momento no perder el contacto. Eso sí también es muy, muy relevante. Mantengámoslos cerca y apoyemos a que su decisión, la que sea que tomen, sea la mejor. Muy interesante comentario, Felipe. Bien, con esto creo que ya son todas las preguntas que hay. No veo otra más en el apartado de preguntas y respuestas. Y ahora sí, Felipe, ¿algún mensaje final antes de despedirnos? Reitero que la mejor forma de celebrar este 14 de febrero es apoyándonos como amigos, apoyando a nuestros amigos socios, a los amigos de nuestros clubes y entendiéndolos, entendamos a cada uno de nuestros socios para que, pues ya, más pronto que tarde, nos den la prueba de amor a cada uno de nuestros clubes. Gracias, Fernando. Oh, muy bien. Felipe, pues muchas gracias. Además, muy entretenida la presentación. Te agradezco mucho eh, el haber estado con nosotros. Igual, le agradezco a quienes se conectaron a través de Zoom, a través de Facebook. Y les reitero, a partir de mañana, en el canal de YouTube del Distrito 34, van a poder encontrar la grabación de este interesantísimo webinar. Felipe, muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Cuídense y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.